solo van a funcionar si están basadas en social. Global Just Recovery Gathering. Es un placer estar con ustedes aquí hoy para este panel en soluciones climáticas que pueden funcionar solamente si tienen justicia social en su corazón. Yo soy Alex Leferma y voy a presentarles tres increíbles panelistas. Estamos unidos por Nemo Basi. Él es el director del tanque de pensamiento de la Fundación Madre Tierra. Es arquitecto, ha hecho gran cantidad de trabajo en todos los aspectos climáticos. Es un autor muy prolífico. Eh, él escribió un libro que se llama Cocinar una nación, un continente, to cook a continent, and that book inspired me, in what I am doing. Today es lo que yo estoy haciendo ahora. Es uno de mis héroes y me inspira todos los días. Otro de nuestros maravillosos eh, invitados es Sohamar Raymond. Eh, es el fundador de un, eh, de un centro activista para jóvenes en Bangladesh. Está haciendo un trabajo increíble desde hace muchísimos años, desde que era muy joven y movilizando a los jóvenes. Y... Y él ha hecho un trabajo increíble para eh, para tratar de llamar la atención a que las soluciones que nosotros estamos proponiendo son soluciones que tienen un, un, un espacio real. La última obviamente es Teresa, Teresa real. ella tiene la coordinadora de eh, acción internacional contra el clínica y. Y, y coordina las redes de acción climática para esta organización y trabaja siempre. El trabajo de esta organización siempre tiene la justicia social en el, el centro de todo lo que ellos hacen. Estoy muy feliz de estarlos con ustedes hoy. Yo voy a empezar con su tra el tra una pregunta con respecto al trabajo de ustedes. ¿Qué? significa so, justicia social para ustedes. Gracias, Alex. Gracias por a 350 por organizar esta gran, este gran reunión a este momento tan crítico. Y todo el mundo aquí ha sido parte de este momento colectivo de la pandemia. Gracias por la pregunta. Es supremamente oportuna. Y para mí, ¿qué es lo que significa justicia climática? Vamos a responder en dos, en dos niveles. La primera es cuando nosotros venimos a mirar las negociaciones políticas, las geopolíticas. Por ejemplo, en la organización donde yo trabajo y ustedes, en las organizaciones que ustedes trabajan. Y esto significa que las corporaciones, que los países que dan la polución, los que han hecho lo más para causar este problema, después de un ciclo de industrialización, muchos siglos de explotación y colonialismo tienen que tomar responsabilidad para arreglar este problema climático. Y eso quiere decir que tienen que hacer lo que les corresponde y el buen pedazo que les corresponde. Y eso significa que los, los países que han causado menos polución y que están en las líneas delanteras porque son las comunidades que están eh, sufriendo de los ciclones, de las inundaciones, de los huracanes. Pero ellos tienen que estar apoyados para poder tratar de tolerar todos estos empáticos. Tienen que ser apoyados socialmente, financieramente, etc para poder arreglar un problema que ellos sufren las consecuencias será la haber causado. Entonces, necesitamos saber exactamente quién es la persona que tiene que hacer más para arreglar el problema. Y eso tiene que ver en el centro de, por ejemplo, las reuniones que estamos teniendo en las o, o, eh, Naciones Unidas con respecto de justicia social, con de arreglo climático, eh, cuando vamos a discutir cómo lucen las soluciones ya en el sitio, tenemos que asegurarnos que la justicia social está en el centro de la acción climática. No solo es no es hacer las los cálculos de carbono o de gases eh, contaminantes y de los animales que impacta. Es simplemente es entender cómo de verdad el clima impacta a las personas. Cuando nosotros creamos políticas de, de clima, políticas de control climático, necesitamos a Entender exactamente qué es lo que hacen estas políticas y cómo van a afectar las, a las personas, cómo van a afectar sus trabajos, cómo van a afectar su acceso a alimentos, cómo van a afectar su acceso a labores agrícolas. Y sobre todo aspectos de esto, por ejemplo, las mujeres están siempre, siempre más afectadas por todo esto y son las menos representadas. Entonces tenemos en este momento soluciones encima de la mesa que la gente está discutiendo que no tiene una correlación específica con lo que las personas están sufriendo en sus países. Por estos grupos que son los que más sufren, tienen algo que decir cuando les tienen, tienen el apoyo que necesitan. ¿Tienen apoyo necesitan para saltar a, a practicar estas soluciones o tienen el derecho de decir no cuando alguien propone una solución que no les sirva? Entonces, tenemos que estar seguros de eso. Yo soy una activista, yo trabajo por justicia climática y nosotros creemos que nosotros podemos alcanzar justicia climática si no tenemos justicia social. Si no hay justicia social, las, las soluciones climáticas sin justicia van a fallar. Por ejemplo, conteos de emisiones de carbono, transicionar a gas natural. Eso lo que hacen es simplemente instalar a las comunidades en cosas que no son ciertas. Lo único que tenemos que hacer es que tenemos que hacer la transición a energía no renovable y envolverlos a ellos, comprometerlos en la, en la solución. Y necesitamos luchar ahora, necesitamos luchar por el presente. No estamos luchando por el futuro, ya no. Tenemos que involucrar a todos los individuos, a los jóvenes, a todos, con los gobiernos, a las comunidades globales para que comprometerles a que cumplan sus promesas, sus ideas. Y si no, esto va a ser el negocio como siempre, con todas estas promesas vacías. La crisis climática entonces va a continuar su curso, afectando a aquellos que han contribuido, como ya sabemos, lo menos al problema. Nosotros se nos está acabando el tiempo y nosotros tenemos que hacer un llamado a acción, nosotros y todo el mundo. Para nosotros aquí la, la, el cambio climático es una realidad, está aquí. En mi país, Bangladesh, ciclones, eh, eh, inundaciones como las que no hemos visto. Por ejemplo, si no hacemos nada más para el 2050, la mitad de Bangladesh va a estar por debajo del lago. Las personas que viven en la línea costera son las primeras sacrificadas y adentro de la isla por eh, los vientos y los huracanes, la propiedad y las casas de los individuos son destruidos. En una nación como, Backland, como Bangladesh, tenemos que hacer esto bajo transferencia tecnológica y pasarnos a recursos no Renovables. Hola, yo soy Nimo Basi. Ustedes dos, ustedes usaron un martillo y martillaron la cabeza de la eh, puntilla exactamente donde era. Eh, para mí, cambio climático solamente tiene que basarse 100% en justicia social. Si nosotros hablamos de comida, si nosotros hablamos de compartir eh, conocimientos, tiene que ser basado en eh, en justicia social y esto tiene que significar que cuando viene, si vamos a hablar de acción para cambiar el clima, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para irnos de vuelta a las cosas fundamentales. ¿De dónde viene el problema? ¿Quién es el responsable del problema? Cuando nosotros pues, si ponemos nuestro dedo, exactamente nuestro dedo, de dónde está el problema, vamos a empezar a, empezar a tener una solución y la solución. Y la solución tiene que empezar con las víctimas a los que no han contribuido al problema, pero son los que están sufriendo más las consecuencias. Y entonces, si ellos tienen que llegar y solucionar sus propios problemas sin apoyo de todos los demás, esto no es justicia social. Esto es un, es un sistema multilateral para traer responsabilidad a cada uno de los grupos en el origen de este problema. Eh, pero entonces estos países que tienen la mayor culpabilidad van a reuniones de clima como el Acuerdo de París y dicen no me molesten. Nosotros tenemos que descolonizar la acción y esta es la raíz de estas múltiples crisis. Nosotros no podemos ver el cambio climático y la crisis climática aislada allí. Es el resultado de múltiples crisis por debajo. Y entonces nos estamos perdiendo, si lo vemos así, es un eh, asunto social, es un asunto económico, es un asunto político y nosotros tenemos que mirarlo en un general, ámbito general y tenemos que identificar las injusticias a través de todo esto. También significa que… Eh, eh, vamos a tener también que hablar de la división del de trabajo, por ejemplo, el, el sur del globo, ellos producen todas las materias primas, ellos producen, la, ellos dan la mayor cantidad de trabajo eh, sin costo y además ellos sirven como botaderos de todos los desechos. Ahí no estamos teniendo justicia social. Y por qué? Y también tenemos que reconocer la justicia social de la tierra, de nuestra madre naturaleza. Ella tiene la necesidad de vivir sus ciclos y sus ciclos han sido completamente interrumpidos. Y esto también es injusticia social con la madre tierra. Entonces es justicia social para todos los seres humanos, para nuestra madre naturaleza, para la tierra. Una cosa que me ofende profundamente siempre es que cuando la gente la fuerza en uh, una esclavitud de producción de carbono, entonces ustedes ven un árbol con respecto. Eh, con, como la materia o el elemento, o el instrumento para solucionar eh, la crisis climática y le ponen a una persona que es esclavo de cuidar ese árbol. Esto no tiene sentido. Esto no es parte de una noción de justicia. Todas las vidas tienen que ser respetadas. Tiene que haber dignidad en todo. Estas, estas opiniones son super, de su suprema ayuda. Gracias es las cuestiones las cuestiones de, de problemas climáticos y la justicia social son todos está todo interla, está todo entrelazado Tienes que hacer todo esto en conjunto y los problemas económicos, por supuesto, hacen que la crisis empeore. Las soluciones necesitan ser radicales para desairar los problemas, para entrar a llegar a las raíces, al centro del lo, problema y, re, y entender la reacción sistémica de todo en vez de un síntoma aquí y un síntoma allá. Y es también nosotros debemos un, uno de los problemas es la de soluciones falsas, porque estas personas están solamente lidiando con los síntomas aislados de la crisis. En su experiencia en el mundo, usted nos puede, en su experiencia, su trabajo, nos pueden dar un ejemplo de lo que ha sido una solución falsa. Y por qué es una solución falsa y no es justa. Oh, me gusta esa. Yo estaba pensando que iba a tener una gran cantidad de tiempo para ordenar mi pensamiento, y otra vez llega usted y pum me pregunta. Eh, voy a hablar de mi ex, de mi experiencia y voy a hablar de la experiencia de las otras personas que están hablando uno muchos de los trabajos que yo hago eh, tiene que ver con las políticas de los alimentos y las políticas falsas estructurales que vienen dentro de entre el problema eh, por ejemplo eh, la, la las los oleoductos que bombean carbono en la en la en, en la atmósfera no. Yo veo en todas las áreas ejemplos de dirección, de soluciones falsas que bloquea además una acción real. Eh, por ejemplo, Teresa puede hablar de la agricultura, porque ella es una experta en esto, en agricultura, eh, justicia social y eh, soluciones climáticas. No, me dice que no, que tal vez no. Yo no voy a hablar de tecnicalidades porque yo no tengo eh, cuando la gente habla de que el clima es inteligente por ejemplo un ejemplo claro las las eh, los cultivos que son genéticamente creados en un laboratorio eh, la gente generalmente dice mmm, de pronto vamos a alimentar más gente son más resistentes es una buena idea pero esto es una para mí una solución falsa porque porque es, te es tecnología que se ha vuelto como un discurso que nadie oye, como la religión. Eh, para tener un, un clima inteligente, tenemos que tener culturalmente inteligente, financiariamente inteligente, socialmente inteligente. La vida no está, no es hecha, manufacturada en un laboratorio. La vida no se puede confinar a esto. La vida es una cosa muchísimamente más compleja. Nosotros tenemos que ver que la naturaleza nos ha dado, evolucionado para eh, tener mucho más resistencia a lo que está pospone, eh, pasando y nos ha mostrado sostenibilidad. Podemos, de, debemos ver que. La persona que está sufriendo las consecuencias puede superar los cambios climáticos y los problemas mirando lo que está haciendo la naturaleza en esto. Eh, por ejemplo, es injusticia social cuando para que todo lo que yo tenga que recibir para poderme sostener en una vida que no es muy buena, tiene que depender de un barco de carga que llega a mi puerto. Eso no es justicia social. El clima tiene que ser resistente, tiene que ser plástico, tiene que poder volver. Y por ejemplo, en Sudáfrica nosotros tenemos una gran cantidad de políticas eh, que no tienen en cuenta a las personas, que no tienen en cuenta a las comunidades, que son puro ruido. Y no hacen absolutamente nada para, para para solucionar el problema y vemos una gran cantidad de resistencia en todo aspecto para encarar y desenmascarar en realidad lo que es el problema climático no requiere tecnología, no requiere equipos equipo sofisticado, no requiere tener conferencias de múltiples millones de personas todos los años por 20 años. Por ejemplo, hay países que nosotros vemos que han mantenido los fósiles dentro de la tierra y esta es la solución. Fósiles adentro no se extrae, no se investiga, no se saca más. Y lo vemos en muchísimos países en Costa Rica, en ciertas áreas de Ecuador, en Belize, eh, en donde no ha habido consumo ni extracción de fósiles desde hace muchísimos años. Esto es completamente destructivo. Mientras se siga haciendo, no hay nada que hacer. La acción climática para mí está llena de soluciones falsas que ignoran esto, la extracción de fósiles y de los oleoductos y de la continua operación de los mismos. Y esto es lo que está creando destrucción y es lo que estamos viendo en muchos aspectos. Cuando hablamos de cambio climático, Tenemos que ver cómo eh, nos enfocamos en que haya infraestructuras climáticas y que sean resistentes y que puedan resistir los embates de las cosas. Nosotros vemos aquí eh, planes de acción, por ejemplo, en Bangladesh, muchísimos planes de acción llenos de políticas y llenos de regulaciones y que no van a ninguna parte. Y, y nosotros también hemos tenido un plan de llegar a soluciones de emisión neta cero sin participación de las comunidades ni de las personas. Eh, si no hay participación de los individuos directamente afectados, no hay ningún tipo de intervención válida. Hay hay que planear, sí, pero no hay que planear tanto creando unas soluciones falsas que lo único que sabemos que va que van a, pas, a crear es van a empeorar el problema. Por ejemplo, enfóquese eh, hace unos años aquí en Bangladesh importaron un plan de acción climática creado en eh, Holanda. El, los Países Bajos. Absolutamente el susto. ¿no? tú no podemos pretender que esta es una solución climática para nosotros porque ellos son ellos y nosotros en Bangladesh somos nosotros y estamos, cre y estamos absolutamente comprometidos en otros tipo de diferente. Necesitamos soluciones locales, necesitamos Necesitamos opciones locales creadas por individuos locales, por regulaciones locales, por comunidades locales en donde todo el mundo participe para traer una solución. Estas no son soluciones. Necesitamos, por ejemplo, muchísima más organización en cuanto a cómo vamos a enfrentar la crisis de agua en Bangladesh o cómo vamos a enfrentar la crisis de agricultura y la crisis alimenticia. Ellos están haciendo algo y una evaluación en, de nuestro ambiente que no tiene que ver absolutamente nada con nuestras condiciones. Solamente estas. Es <tose> una es que una falsa solución en la serie de este, soluciones de neutralidad o emisiones cero en Reino Unido, Francia, Nueva Zelanda, Suecia, están anunciando metas de emisiones cero en su suma. Se supone que es un gran contrato social para estar en conformidad con... Este, los acuerdos de Paris, Shell, BP, Microsoft, estas grandes industrias de acero, lac, productos lactosos, creen que pueden llegar remisiones de suma cero para 2050. Se está celebrando, entre comillas, por el, por el gobierno de Reino Unido, que es un gran señal que estamos en la vía correcta para a salvar a la planta y suena bien. Quiero decir que se eh, quiere decir que entre más metas podemos mejor somos para el planeta, pero realmente no es así el caso, porque las metas de neutralidad de emisiones o de suma cero es aunque suenan bien, se utilizan en su mayoría para aplazar acción urgente para el 2030, que son 10 años para entonces también pintar de verde eh, proyectos que no lo son um, este, muy aptos para el medio ambiente o para promocionar tecnología que existe o que no crece a escala bien infrecuentemente tendrían que tener plantillas masivos, digo, plantaciones enormes de árboles que provocarían una serie de, de luchas para obtener, para acaparrar tierras en el sur global. En particular, tenemos que estar atento de lo que es el neto, lo que definen como neto en las metas. Si es realmente cuestión de llegar a cero o si es la cuestión de decir neto o hacer un balance, ¿cómo es el balance? ¿Qué tan grande es ese, ese balance, ese equilibrio que, que está transformando? Este, uh, los esfuerzos que necesitamos que los gobiernos necesiten hacer para esas metas net zero esas metas de suma cero, de cero neto de emisiones de balance de carbón que pueden seguir contaminando y que vemos en, algún momento en el futuro haya una solución que resuelva todo eso para balancear las cuentas este, y para hacer también los contrapesos de emisiones de, de carbón, emisiones este biogenia, bioenergía, aplicación de carbón y uh, almacenamiento de carbón. Van a ser la mayoría del trabajo, pero es una ridiculez permitirnos convencernos que esto es una meta razonable, eh, confiable, porque nunca va a crecer a escalas tan tratando de promocionar eso desde hace décadas y no crece a escala correctamente. Si se piensa en la energía de, de las plantaciones de árboles para capturar todo este carbón, fijar todo este carbón y hacerlo eficaz, esto provoca sus propios problemas. Entonces, teniendo esos bancos entre comillas de captación y almacenamiento, estamos malditos si funciona porque va a provocar una serie de conflictos de acaparamiento de tierras o obtención de grandes extensiones de explotaciones de tierra, pero si no funciona, estamos también en una situación peor y tenemos que, sin luchar contra el colonialismo climático, hemos de darnos cuenta que no hay suficiente tierra en el planeta de, de cumplir con las metas y objetivos eh, de los gobiernos y muchos son para los, el año 2050. De todas maneras, que es ya muy tarde y hay unos componentes de este cálculos netos, eh, o sea, efectos nulos a cálculos netos, que okay. es una tapadera, es, es algo para tapar eh, la naturaleza de los gases invernaderos. Tenemos que dejar de emitir gases de efecto invernadero. Porque si no, para contrapesarlo, tendremos que hasta plantar árboles para cubrir la mitad de la tierra friable en, en todo el planeta con árboles o sea, vemos que es una falta reportar emisiones y lograr esas metas y necesitamos más acción. Se ve que los, las comunidades del sur global que han hecho lo menos para contribuir al, al planeta se les van a empujar de sus tierras, igual como vimos con este el acaparamiento de Uh, de tierra para los biocombustibles. Van a haber hambre, desplazamiento, desforestación, impactos des, uh, desequilibrados del género en el sur global por un problema que no provocaron. Necesitarían su tierra, necesitamos enfocar, sino en seguridad de la comida para. De sistemas ecológicas necesitamos una acción radical y una transformación profunda en los sectores de, de la energía, industria, agricultura y para que se cumpla con las metas de climáticas y que se basen en información real y disponible. Gracias. Este me, me parece que en el centro es una dependencia problemática en la tecnología que no está centrado en justicia, pensando de tecnología problemática. Este Es un gusto que está usted todavía con nosotros, pero sí parece que este asunto de la tecnología que nos salvará es un mito muy prominente, muy predominante, de que este, Bill Gates es el, el vivo ejemplo que está hablando de que todas esas tecnologías nos salvarán después. No queremos ignorar las cuestiones que tenemos ahora. Si nos darían unos ejemplos de su experiencia de cuál es una solución correcta y real y por qué la justicia es clave y central a esto, creo que las respuestas les ofrezco a cualquier para contribuir adelante que tienen un buen sentido y que quisieran hablar. ¿Cuál es una solución verdadera, una solución que no es una falsedad o una tapadera? Hago yo. Mientras que está esperando para resolver sus cuestiones tecnológicas, este pollo. Eh, un comentario de está a favor de ingeniería, que es un esfuerzo de desarrollar unas tecnologías descabelladas para brincar rayas solares desde el borde de la atmósfera y afectar sistemas eh, de de clima, sí, pues los billonarios harían cualquier cosa para evitar cambios sistemáticos. Pero para hablar sobre soluciones verdaderas de la justicia, una solución justo, ¿cómo se vería? Bueno, pensémonos en qué queremos tratar a las metas, cómo necesitan verse los planes para, eh, para transicionar hasta estos objetivos. Que son una falsedad del, del cero neto para que sea un cero verdadero y realidad para eh, limitar la alza de temperatura global a 1,5 grados eh, centígrados. Tendremos que minimizar la contaminación ahora con una transformación radical. Reestructurar la energía, agricultura, vivienda, transportación, construcción, industria, eh, sistemas económicos va a ser un cambio. Eh, en todo nivel, un, total, un total, total, y completo, tenemos que plantear qué es esa muy pregunta muy y trabajar juntos, porque hacia si hacia no, hacia no hacia vamos hacia a hacia poder bajar las emisiones a nivel global, global, global al nivel de cero, cero más lo más, hacia más hacia cerca posible que sea el cero y utilizar los sistemas que, que podemos para absorber las emisiones que no podemos frenar no podemos solucionar una solución de recortar o frenar los las metas gobierno, el, gubernamentales y de corporaciones tienen que ser 2025 2030 en el futuro cercano que son prontos y que no dependan de tecnologías o peligrosas o que están por ver que están que no existen aún. Este los principios de una transición, transición justo, voy a explicar esto en la sección de sistemas eh, alimenticios, pero creo que esto tiene que ver en diferentes sectores también aquí en la cuestión de agricultura, el IPP, IPCC, el panel intergubernamental del cambio climático, tenemos que transicionar de agronegocio a modelos eh, más sustentables y de granjas tipo fábricas, de consumir menos carne y carne sintética, a fertilizantes que, que conllevan mucho nitrógeno, eh, son muy duros con emisiones y también... Ar, son, tienen secuelas muy fuertes en los microorganismos, en las, en los subsuelos. Pero cuando uno usa agroecología, estamos utilizando materia natural, la composta esteriacol, para agregar uh, alimentos, este, los componentes necesarios al suelo, a la tierra, y lo hace más resistente porque entonces puede retener más agua. Cuando pensamos en el estilo de vida de las granjas fábricas, es un gran problema cuando utilizamos mucho, mucho espacio para darles pienso a estos animales, crearnos estos animales, los animales a nivel industrial. Es un gran problema porque estamos utilizando mucho para alimentar animales. Este, sería más fácil alimentar el mundo utilizando las tierras de cosechas. Si, si pudiéramos crecer comida para humanos en vez de animales domésticos o ganado en la transición, tenemos que pensar que las comunidades agrícolas necesitan soluciones justas para tener mejores oportunidades. Hay mucha resistencia a la acción climática en comunidades agrícolas. Es difícil, es una vida difícil, están eh, bajo mucha presión, tienen esa presión de crecerse a gran escala o salirse del mercado por el modelo de agricultura y ellos preocupan que esas políticas desde arriba para abajo, simplísticas del clima, pueden darles más problemas en la vida que es precaria, pueden sentirse que les están haciendo el malo en todo este esquema, pueden sentirse que medio perseguidas, entonces es clave de que Cuál es el proceso y cuál es el resultado. Tenemos que ser conscientes de nuestro acercamiento para las comunidades agrícolas o comunidades como estos en el sector de la energía para participar en darle forma a la trans transformación para que les sirva a ellos tanto como la naturaleza y el clima y que responda a las inequidades subyacentes, las inequidades por defecto. Tiene que tratar la inequidad y no empeorarlo. Y tiene que asegurar que esas comunidades reciben es lo que necesiten, capacitación, protección social, nuevas vías a mercados, nuevas maneras de ganarse la vida, en vez de que les digan, mira, ya estamos esperando a ustedes, señoras o señores, que cambian todo sin darle ningún, sin ningún apoyo. Si lo hacen correctamente, una transición justa puede ayudar a las comunidades de transicionar este acción opositor, a ser defensores a abogar para estas necesidades. Yo diría que esta transición justo o la recuperación. Bueno, no va a ser justo si estamos viendo de un sistema, un esquema destructivo para otra. Hay cosas que llamamos energía limpia, energía de fuentes renovables. Si destruimos algo para construir la tecnología nuevo, esto es destructivo a la madre tierra, destruyendo medioambientes y fuentes de ganarse la vida. Entonces, es, puede haber energía injusto que sea renovable a la vez. Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado en esta cuestión. Hacia dónde vamos y cómo estamos moviendo una advertencia natural o un comentario eh, para este, tomar mucho conciencia. Hemos visto en algunos lugares eh, en donde se hace una transición a energía verde al detrimento a coste a estas comunidades locales, a quienes se les arrebatan de sus tierras, les corren de sus tierras. Y yo creo que uno de los puntos claves, los cambios claves que tenemos que ver tanto en el nivel multilateral es un fin inmediato a las emisiones voluntariadas. Nos, no deberemos dejar que las naciones se recorten las emisiones a su gusto. Si no, les obligamos a ser más ambiciosos y en las ocasiones eh, políticos en el mundo. Este, encontramos que los que contaminan eh, siguen evitando, recortando emisiones desde la fuente. O, como mucho, haremos lo que habíamos hablado del cero neto, las sugerencias este, Muchos países están diciendo que para el 2050 van a estar en un cálculo de, de neutralidad de emisiones que van a dejar de emitir. Es un es algo imaginario. Tienen soluciones imaginarias que supuestamente resuelvan el equivalente del carbón que están produciendo. Como si la naturaleza era un cálculo, una tabla de cálculos o un balance una balanza. o balanza, sea, es más complicado que de eso. Esta solución justo que queremos ver es este desplegar de este contrapesos carbón de, de carbón. No debemos solo ver los árboles como una herramienta de carbón, un contrapeso de carbón. Son, son mucho más útiles y consistentes. Nosotros humanos este, tenemos mucho, mucho carbón en, en el cuerpo. Como sumideros de carbón, si quieren pensarlo así, utilizamos a los árboles como sumideros de carbón. Esto entonces es un pensar estúpido si lo, si lo aplica el ser humano. Entonces, ¿por qué no es estúpido aplicarlo a los árboles? También esto de tratar de planear es eh, uh, de fertilizar el océano para uh, capturar o fijar carbón. ¿Pero qué podrá pa pasar así? Podría hasta empeorar los, los problemas con el océano. Inclusive inc incrementar la acidificación del océano que dañaría hasta más ecosistemas y daríamos más problemas a los seres humanos y otros seres vivos dentro del océano o que tienen contacto con el océano. Entonces van a haber muchos procesos de obtener permisos, derechos, este. Eh, titularidad de eh, este del océano acaparamiento del océano entonces ponerle un, un nombre bonito de, del horro negro eh, van en vez de acaparamiento de tierra a una puja para ir obteniendo muchos permisos de tierra o titularidad van a ver lo mismo eh, en el océano también esos esos eh, Problemas estrafalarios van a haber también eh, pujas para obtener eh, a granel permisos de, del cielo, a tratar de comprar espacios del cielo. Pero tenemos que estar pronto, eh, preparados de convencernos de que la solución, tenemos que manufacturar este, bienes duraderos. No necesitamos cosas nuevas cada año y todo se lleva al vertedero cada dos años. O sea. No es fácil manejar estos asuntos. Todos los plásticos siendo vertidos en los océanos se está utilizando en productos domésticos. duran varias vidas, varias vidas del ser humano. Y si, eh, bueno, estamos moviendo, eh, tenemos que mover en una manera que proteja no solo el medio ambiente en este momento, sino que las generaciones futuras eh, con que tendrán que lidiar. Es una solución muy sencilla. Yo creo que las, las soluciones sencillas son, cuando son muy sencillos, la gente se van a, les van a llamar la atención. Por ejemplo, en, sabemos que la agricultura contamina más que nadie, es un porcentaje muy alto. Pero no hacemos la pregunta qué tipo de agricultura es, si es mecánico, es, es una, si es una plantilla colonial, si si es para alimentar animales o tener granos, cereales, piensos de animales, si no es para producir comida para los demás. Y entonces, acercarnos a la naturaleza puede este, quitar el calor del la planeta. Este, si no estamos participando bien en los sectores que están actuando, e interactuando con acción necesaria para el clima lo que necesitamos es que el ser humano sea un poquito más humilde, que escuche a la naturaleza, que acepten que no podemos entender todo el sistema, el organismo complejo de la naturaleza. Y tenemos que analizar bien cómo vamos a reconstruir, cómo vamos a reemplazar el sistema que está en marcha y volver a cuidar uno al otro, cuidar uno al otro, ser vivo, otro, uh, todas las criaturas. o sea. Y tenemos que eh, reconocer que tenemos diferentes sistemas dentro de nuestros cuerpos, tenemos que respetar el derecho a la naturaleza de hacer lo suyo. También este, algunas cosas que no podemos evitar, pero hemos de asegurar que son sustentables y también no podemos sacrificar el labor eh, al altar de la rentabilidad de la ganancia. Gracias por todos los por diálogos increíbles. Esto demostró bien cómo la justicia es central al resolver el crisis climático y las medidas más amplias, un, un cita, una cita de, del doctor Conard West. Todos se olvidan que la justicia es como se ve el amor, pero en público. Eh, esto de pensar para el, eh, la justicia, la justicia climática, reconocemos que es formado por el amor. Nuestras comunidades de los planetas, vemos que es este amor que nos prende fuego para luchar para soluciones verdaderas que en serio resolverán el crisis y que se enfocarán en el centro, que, que es lo que impulsa estos asuntos, que es lo que avanza estos, estos asuntos hacia una solución. Espero que hayan gustado de poder ver qué es lo que quiere decir la justicia. Tenemos que profundizar eso y no perder la pista de ¿En dónde entra la justicia? ¿Por qué tenemos que luchar tan ferozmente para asegurar que esté presente para la acción climática? Gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias a los ponentes de este diálogo muy enriquecedor y muy vivo de la justicia climática. Muchísimas gracias.